De, de, de, conciencia. De Vamos 2021, 2021, de pecado. Realidades marcadas en la cara, las líneas regladas calculan la tara. Yo mismo soy el que coge la vara y no paro de golpearme hasta que no digo para. Mamá, no habrá la chaga, la voy a esquivar. Cancha. estoy tratando de limpiar la mancha pero la Sentirlo, aclara tu objetivo y verás el camino Para poder saber a lo que hemos venido Que tiene que ver más con dar a los demás Fijo, nadie dijo que fuera fácil hijo No me sigo. Me brother